Viaje, estamos yendo. ¿Cómo se llama? Este se calienta de verdad, mira, lo vuelve loco y se dobla a la derecha, seguí derecho, acá está, mira, tonto y retonto en el taxi. Speed Club, el track day. ¿Cómo te ves? Para correr, talito, para meterle carrera al fiesta, a doblar el asfalto. El fiesta es Max. S Max? Sí, es. Por a no, no, a no, ah. a no, alineamos Bueno gente, soy Ezequiel eh, esto, fue lo que, esto fue todo el Speedway Club que estuvimos viviendo ayer La verdad que muy lindo toda la exposición de autos clásicos que hubo y las carreras que se dieron estuvimos charlando con algunos youtubers que no lo estuvimos grabando porque en sí estábamos viendo autos a full, de un lado para el otro medio que también se nos quedó sin, sin batería el celular y con el que estamos filmando, así que bueno eh, por lo menos charlamos, estuvimos charlando con Redman eh, y con el Tuku así que la verdad que de 10 super copados y bueno, les mostramos un poquito de lo que fue todo así un poco por arriba que fue el, todo lo que fue el Speedway Club, espero que les haya gustado suscríbanse al canal y dejen su me gusta así que vamos sacando nuevos videos saludos